Oh, Muy bueno, bien chicos, acá estamos y primero déjenme explicarles algo. Ayer estaba jugando y estaba grabando, solo es que nomás quise terminar de grabar porque esto ya no pasamos. Esto ya no pasamos. Estaba grabando y esto me pasé mientras estaba grabando, pero pero pero, pero. Después estaba haciendo mucho ruido porque me estaba hartando con este random gun. Y okay. entonces yo dije, no, mis suscriptores van a, Mis subs van a estar diciendo porque grito y no sé qué tanta cosa. Porque me da rabia. Así que esta vez vamos a intentar ponernos tranquilos y pasarlo a lo pacifista. Así que vamos a ir directamente acá. A ver, Primero vamos a ver mis ataques. El dash invisible. Compré también algunas cosas en la tienda mientras estaba grabando y me quité cosas. Y a ver, a ver, carga. ¡Now, go! Ya sabía yo. Ya sabía. Ya se me muero de hasta la Ya sabía que iban a venir estos días. han sido teniendo memoria ¡Y no no. ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ya no ¡Y y no me pregunte por qué no utilicé el super, el duper, duper, super. Muy bien, nos pasamos a hacer Ring and Goon. A ver, vamos a ver a Don Fernando. Vamos a ver a Porter. ¿Qué tienes para mí para hoy? ¿Por qué? Este coffee no sé para qué sirve. No, no sé hablar eso de eso. Este parece que es más o menos el Azúcar Automatic Barrel. No. A ver, este run about. ¿Me alcanza por otra cosa? Bueno, listo, adiós, adiós, por aquí Listo, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Acá atrás de verano ¿Qué es esto? Yo pensaba que atrás podía haber una moneda Ahí las de, de un saco It's nice to rest your Ooh, eyes, nice. and maybe go outside, grab a book and get some. datos recolectar. Así que vamos con Jimmy el oh, no era Jimmy el Duktron. No se llama A great time hacemos. Son muy chiquititos, Y aunque eh, se acerca a la parte que siempre me hagas tío Ah, por ejemplo, me volví de decir, me cambié el, el, el DOS INVISIBLE no sé cómo se dice, la extra vida Porque como se dice, estaba cansada de hacer más, me parece que ese Charm no se puede pasar acá yo no entiendo Acá el... Acá no hay quitáis, si no acá hay nada más para competir en chistito, ¿Qué que le conoces? ¡Ay! Jesús por la María Pedro San Juan del Luriganches Creo que acá me convertía como... Creo que acá me convertía en una marioneta Ah, sí, me convertía en una marioneta A lo mejor hecho convertía acá, porque no me hubiera gustado hacer esos parris. Es un esto que más tía, pero... acá, ¡Qué clic bambín chico! la Con otro jefe, porque esto es el más difícil para mí que está re difícil, es para los que ya juegan casi por 5 años. CAP ya ya como si sea la primera vez, ya se la ganaron porque ellos, no sé como si se ya juegan más tiempo que tú. Mira, que hay otro coliseo, este coliseo romano, museleo. No sé qué significa, pero está bien, está bien. Here comes a spooky bunch. A spooky Now bunch. go! corto tiempo ok creo que me sirve lo siento ok creo que me sirve supongo oh. a ver que otro jefe nos podemos enfrentar porque está claro que se me va a sacar de aquí a ver bueno no encuentro otro dios mío pero se va a decir while Wally Warbles. ok Or Wally, Wally A brawl surely brewing. Now go. Y si A no great save and Bájame Wow, pero nada real, no pudieron no pudieron ponerle patas normales. Thank <laughs> Oh, ¡Oh, Dios mío! Hey, bro! No. Chicos, de verdad no me pregunten cómo llegué con la vida completa. No creo que estaba Estaban literalmente reconcentrados. Me siento que yo también me la vida completa. fuera de eso. Claro, ¡Sora! ¡Y! Creo que te veas bien! eso no es, pero, chico, ¿sí, No hay que perder todas estas Usted no, ni no traba, siquiera no, Ni siquiera me, me di cuenta que tenía toda tenía vida la vida que la el el que ¿Qué no, Animalismo, no, Turbio, no, no. Tiempo, ver... mais... vamos Vamos, logramos algo con dos dos cinco, tres cuatro cinco seis siete ocho nueve no puedo como nada dos miserables monedas o sea si me, a mí me dan dos monedas soy millonario no bro, en la vida real casi te dan 40 mil monedas bueno vamos a ir a un green green green chun chun chun chun pero me parece que no puedo pasar, así que no encontrar una ruta secreta. ¿sí? acá podría ser, ¿no? Por acá, por acá, por acá, acá, Oye, como que atrás hay una ruta secreta por atrás, ¿no? vamos, tú, Vamos por acá. Ah, sí hay una ruta secreta. Ok este dragón, ¿qué onda? Qué, es ese dragón? ¿Qué onda, bro? ¿Qué me dice? Me dice que si hago, creo que 5 o 4 parries, eh, me va a dar moneda, una moneda. Pero eso no me sirve. Vamos en la casa del misterio. ¡Uh! uh, uh. ¡Andrew Thank uh -huh. de verdad, A ver, vamos ya, otra vez, Pero haría si es verdad. ¿verdad? ¿Pu house Pusples, casa de liberación Pusples, no sé qué significa Pusples, se sí, dice que, que se que... Pero eso no un enemigo, Lo logramos a ver, vamos a pasar un día más a lo que quieren ver más y grados no, no voy a querer decirme a ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver nuestra lista de contratos nos faltan 3. A ver, ahora que tenemos todo esto, vamos a ir a comprar. Mira, algo me dice que. ¿Cuál podemos comprarnos? Uh, no. A ver, vamos a comprarnos un cofre. No sé para qué sirve, pero más tarde lo sabremos. Uy, oh, esto es un parriataque points ah, me da 5 vida ok lo compraremos cuando tengamos 5 monedas aunque no creo que lo vuelva a tener 5 monedas porque ahora me quedé solo con oh, esto de esas cosas estarán en charge no ah mira aquí está el pase ataque vamos a expandir acá el nos lo cambiamos por creo que este no ¿Qué? Vamos a ver con.. con el. ¿Cómo se dice? Con el dragón. Creo que será un ataque. Será así como una partida aérea, ¿no? Porque como es un dragón, será aéreo, ¿no? A ver, estoy preparando. ¡El chile! Mejor el Charm este, el, el Invisible Dash, porque nos servirá ponernos. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Muy Bueno chicos, lo veré en el próximo video Adiós